hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy continuaremos con la parte número 3 de hormonas ¿Qué veremos hormonas que forman parte del crecimiento y su importancia y por último la definición de las mismas no siendo más comencemos no olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de plus es una empresa especializada en productos de aseo y desinfección. Aquí pueden encontrar diferentes productos como colorito, blanqueador, desinfectante, degeneración, limpiador, jabón de manos antibacterial, gel, entre otros de sus productos. Los pueden contactar al teléfono que aparece en la imagen. Ahora sí, comencemos con el tema: Hormonas del crecimiento. Como podemos ver, Aquí aparece el hipotálamo y podemos ver que se generan dos tipos de hormonas. Una que se llama GHRH, que forma parte del crecimiento, y la somatostatina. Esta es un inhibidor. Veremos cómo se comportan cada una de ellas y la importancia para el crecimiento del ser humano. También miren que forma parte de todo lo que tiene que ver con el hígado, músculos, huesos y por ende el crecimiento óseo. Vamos a analizar estas hormonas que forman parte del crecimiento, veamos. Hormona GH, esta hormona o también se le conoce como la somatotropina, es una hormona polipeptida que se sintetiza en el somatótropo de la adenohipófisis. para entenderla mejor este polipéptido tiene 191 aminoácidos, que comprende de dos puentes de sulfuro y es secretada por el glóbulo anterior de la glándula pituitaria. Estimula el crecimiento de esencialmente todos los tejidos del cuerpo, induciendo al hueso. Veamos sus principales funciones. Aumenta la síntesis general de proteínas y disminuye el catabolismo aumenta la lipófisis con el fin de controlar los ácidos grasos como energía, aumenta la síntesis de cuerpos cetónicos, puesto que aunque aumenta la producción de glucosa, crea un efecto de tipo de resistencia a la insulina. Ahora el número 4. En el hueso aumenta la actividad osteoplástica, estimulando los osteoplastos y el paso básico para el crecimiento óseo, número 5 aumenta la síntesis del colágeno, la proliferación de condrocitos y de células del sistema inmune, número 6 fomenta el crecimiento del hígado, del timo, también del vaso, la lengua, el corazón, y también de la tiroides. Es muy importante para el crecimiento de cada uno de estos órganos. Ahora veamos otra de las cualidades que cumplen la hormona H. Es vital para el crecimiento físico normal en los niños. Sus niveles aumentan progresivamente durante la infancia y alcanzan su punto máximo durante el periodo de crecimiento que ocurre en la pubertad. La prolactina. Veamos qué es la prolactina. Pertenece a un grupo de hormonas homólogas con actividades lactogénicas y promotoras del crecimiento. Es una hormona peptídica secretada por células lactotropas de la parte anterior de la hipófisis. Estimula la producción de leche y la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. Podemos ver acá en la parte del hipotálamo que se genera la prolactina y la oxitocina. Ambas forman parte del proceso de lactancia, o sea que es muy importante para el desarrollo de la parte de los niños en toda la etapa de lactancia. Hay una hormona muy importante que debemos considerar que es la somatostatina que es aquella que inhibe la síntesis y secreción de la hormona de crecimiento GH y esto lo hace por parte de la adenohipófisis o hipófisis anterior, siendo una hormona de anticrecimiento, o sea que es muy importante ya que inhibe el eje del hipotálamo, la hipófisis y tiroides bloqueando la respuesta de la hormona estimulante de la tiroides. Aquí la podemos ver la somatostatina. Con esto podemos dar por concluido la parte número 3 de hormonas. Queda pendiente ver todo lo que tiene que ver con las hormonas de la felicidad, que sería la última parte del tema de hormonas. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba.